Hola, bienvenidos a todos y todas a este vídeo donde vamos a explicar a la resolución de algunos problemas a través del teorema de Bolzano y Rol. Son una clase de problemas donde además tenemos que utilizar una técnica que se llama de reducción al absurdo. La reducción al absurdo es una técnica muy utilizada en demostraciones matemáticas de diversos tipos y se basa en lo siguiente. Yo eh, tomo una hipótesis como cierta y de ella eh, estudiamos que se deriva algo que no puede ser verdad. Una incongruencia, por ejemplo, algo que deja de demostrar un teorema que está probado, una... <coughs> eh, una identidad algebraica que no se cumple, por ejemplo, que 1 igual a 0, o alguna cosa de ese tipo. Entonces, si de la hipótesis de partida llegamos a algo que sabemos que es falso, lo que ocurre es que la hipótesis de partida no puede ser verdadera. ¿vale? Y esto es lo que eh, utilizamos. ¿vale? Si supongo una hipótesis y ella me lleva a algo absurdo, es que la hipótesis de partida tiene que ser falsa. Vemos cómo se va a utilizar esto en este tipo de problemas. Recordamos que el teorema de Rolle dice que si una función es continua en un intervalo cerrado y derivable en el interior del intervalo, entonces si además se cumple que la función toma el mismo valor en los extremos del intervalo, f de a igual a f de b, tiene necesariamente que existir un punto en el interior del intervalo donde la derivada de la función eh, se anule. ¿Vale? También nos hará falta el teorema de Rolle, que recordáis que dice que si una función es continua en un intervalo cerrado a b y en los extremos la función toma distintos signos, pues necesariamente eh, en el interior del intervalo debe, algún, debe haber algún punto donde se anule la función. Este es un teorema que ya hemos estudiado. Vamos a ver un primer ejercicio que dice que probemos que la ecuación elevado a x igual a x más 1 tiene una única raíz real, es decir, tiene una única solución, es lo que quiere decir eso, que es x igual a 0. Efectivamente, si x es igual a 0, elevado a 0 igual a 0 más 1 se cumple, porque elevado a 0 es 1 y 1. Es decir, que esto es solución de esa ecuación, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es construir una función f de x que sea la resta de estas dos: menos x, menos 1. f de x, ya acabamos de ver que es igual a 0 en x sub 1, le vamos a llamar igual 0, ¿vale? Porque lo, hemos, lo acabamos de ver, es lo mismo, ¿vale? elevado a 0, menos 0, Menos 1 es 1 menos 1, que es 0. ¿vale? Bien, Vamos a suponer por un momento que existiera otra raíz de esta ecuación. Existiera un punto x sub 2 distinto del x 1, que hemos dicho que es el 0, de modo que f de x 2 fuera 0. Bueno, vamos a construir el intervalo x sub 1, x 2. Primero vamos a suponer que x2 es mayor que 0, que ¿eh? estamos buscando otra solución posible aquí en el semieje positivo. Y como sabemos, esta función es una función continua y derivable en cualquier intervalo que tomemos. Por lo tanto, será continua aquí y derivable en el interior del intervalo x1, x2. Y x1 ya hemos dicho que es el punto cero. ¿Vale? Además, estamos diciendo que f de x sub 2 es igual a 0, es decir, que f de x sub 1 es igual a 0, igual a f de x sub 2. ¿vale? Es decir, que en este intervalo que hemos tomado, la función vale lo mismo en sus extremos. Si esto fuera así, como se cumplen todas las hipótesis del teorema, del teorema de Rolle, implicaría que existe un punto c perteneciente al intervalo x1, x2, que recordemos que es el intervalo 0, x2, de modo que la derivada se anularía. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Si yo hago la derivada de f, que recordemos que es esta función de aquí, f' de x sería igual a elevado a x, menos 1. Lo que me dice el teorema es que necesariamente, si yo he supuesto que hay otra raíz de la función, tiene que haber dentro del intervalo 0, x2, intervalo abierto, una raíz de la derivada. Pero la derivada resulta que solo se anula esta ecuación, solamente tiene una solución que es x igual a 0, que no pertenece al intervalo 0x2. ¿vale? Es decir, que no se cumple el teorema. Y esto no puede ser, porque el teorema de error es cierto. vale Por lo tanto, yo he supuesto que tomo un valor x2 distinto de x sub 1, que hemos dicho que era 0, donde la función se anula. Si eso es así, resulta que existen dos puntos donde la función se anularía. ¿vale? Y en ese intervalo cerrado la función sería continua y en el abierto correspondiente eh, derivable. Y por lo tanto estaría cumpliendo las hipótesis del teorema de error. Eso quiere decir que existe un c en el interior del intervalo de modo que la derivada se anula, pero la derivada en ese intervalo, sea cual sea, no se puede anular. Es decir, no se está, con, por un lado vemos que se cumplen todas las hipótesis del teorema de Rolle y por otro lado llego a una incongruencia, llego a un absurdo, porque el teorema de Rolle no se cumpliría. Por lo tanto, la hipótesis de partida tiene que ser falsa. Es decir, que no puede existir, ¿eh? no puede existir. Un x sub 2 distinto de x sub 1 tal que f de x sub 2 se anule. Hemos hecho este razonamiento para el semieje positivo, ¿eh? pero lo mismo daría si x sub 2 fuera menor que 0 y tomáramos este intervalo. ¿eh? Si estuviéramos ahora aquí y quisiéramos buscar otra raíz aquí, llegaríamos a la misma conclusión. Por las mismas consecuencias, ¿eh? Con las mismas consecuencias, que no se cumpliría el teorema de error, porque la derivada, hemos visto que solo se anula en cero, y aquí estaríamos en un intervalo x2, 0, y la derivada no se anularía aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eh, la suposición también nos llevaría a un absurdo, y esa suposición también sería falsa, ¿vale? Vuelvo a repetir el planteamiento. Esta función sabemos que se anula en un punto que vamos a llamar x 1, que es igual a 0. Eso lo hemos comprobado aquí y es así. Imaginamos que existe otro punto distinto de ese, que no es cero, de modo que la función también se anula. Bueno, pues si construimos el intervalo que va desde 0 a ese punto, en ese intervalo cerrado la función es continua y en su correspondiente abierto la función es derivable. ¿Eh? que es de 0 a x sub 2, en este caso que hemos hecho. Y además, como f de x sub 2 estoy suponiendo que es una raíz, pues la función toma el mismo valor para x sub 1 que para x sub 2. Se cumplen todas las hipótesis del teorema de error ¿de acuerdo? Y ello implicaría que en el interior del intervalo la derivada se tiene que anular. Pero eso es imposible, como vemos aquí, ¿vale? No puede ocurrir, por lo tanto no se estaría cumpliendo el teorema de error. Es un absurdo que viene de suponer que existe un punto distinto del cero donde la función se anula. Y por lo tanto lo que podemos concluir es que, como eso no puede ser verdad porque me lleva a un absurdo, pues eh, no puede existir ningún punto x2 distinto del cero donde la función se anula. ¿De acuerdo? Bueno, este es el mismo planteamiento que vamos a seguir pues, para otro problema similar. Vamos a borrar este. Y vamos a traernos otro de los problemas. Que tenemos aquí. tiene una resolución parecida. Dice: Demostrar razonadamente que la ecuación x cuadrado igual a x seno de x más coseno de x tiene exactamente dos soluciones reales en el intervalo menos pi, pi. ¿vale? Es tan simétrico y tenemos el cero por en medio que pide a gritos hacer el planteamiento que nos vamos a hacer ahora mismo. Lo primero que voy a hacer es, como antes, construirme una función f de x, que es la resta de ambas. Si esta función se anula en algún punto, ese punto es solución de esta ecuación. Eso está claro. Es lo mismo que hemos visto antes. Bueno, vamos a utilizar aquí el teorema de Bolzano. F de 0, bueno, f primero, f de, um, f de menos pi sería menos pi, el seno de pi, recordamos que estamos aquí, el seno de pi es 0, el coseno de pi es menos 1, y aquí tendríamos menos Pi al cuadrado, ¿vale? Esto es 0, menos 1 menos pi al cuadrado, esto es negativo. f de 0 tendríamos 0 por el seno de 0, que es 0, más el coseno de 0, que es 1, menos 0. Positivo. Y luego, si tomamos pi, considerándolo ahora por aquí... Eh, menos pi sería, mirando este ángulo, pero estamos en el mismo sitio, volvemos a tener un valor negativo, ¿vale? Porque tenemos pi por el seno de pi, que es 1, perdón, 0, eh, más el coseno de pi, que en este caso es menos 1 también, y eh, menos pi al cuadrado, ¿de acuerdo? Este valor... Eh, sería igual a 0 menos 1 menos pi al cuadrado que esto vuelve a ser negativo Muy bien, esto me lleva entonces a que aplicando el teorema de Bolzano si yo considero el intervalo menos pi 0 la función f es continua ¿Eh? En este intervalo, porque f es una función continua en todo R, ¿de acuerdo? Y además, f de menos pi hemos dicho que es negativo, y f de 0 positivo, es decir, f de menos pi por f de pi, por f de 0, perdón, es. Negativo porque ambos tienen distintos signos. El teorema de Bolzano lo que me asegura es que hay, existe un punto lo vamos a llamar x1 perteneciente a menos pi0, tal que f de x1 es igual a 0. Es decir, que en este intervalo esta ecuación tiene una raíz. ¿Vale? Bien. Una sabemos que hay. Ahora veremos también lo que pasa en el intervalo 0pi, que es similar a esto. Imaginemos que existe x2 distinto de x1, perteneciente a, eh, al intervalo abierto menos pi0, tal que f de x2 también fuera 1. Bueno, si esto es así, es decir, imaginamos que existe otra raíz en este intervalo, menos pi 0. Si esto es así, en x1, x2, la función es continua, es derivable en x1, x2, y eh, por lo tanto... Eh, Cumple las primeras hipótesis del teorema de Rolle, pero además estamos suponiendo que f de x 2 es igual a 0, que es lo mismo que f de x 1. Es decir, en los extremos del intervalo la función coincide. El teorema de Rolle lo que me dice entonces es que existe c en el interior del intervalo x 1, x sub 2, de modo que f' de c se anularía, ¿vale? Bien, hemos supuesto que x2 es mayor que x1, pero lo mismo sería considerar este intervalo. ¿eh? Por simetría, si aquí pongo el 2 y aquí pongo el x1, llegaríamos a la misma conclusión y sería igual de válido el razonamiento. Bueno, entonces, eh, lo que llegamos es que debe existir dentro de este intervalo un punto donde la derivada sea nula. Recordamos que este intervalo, ¿eh? este intervalo está dentro de cuál del menos, perdón, ¿está dentro de cuál? del menos pi 0. es decir, que x sub 1, x 2, está incluido en menos pi 0, ¿vale? Bueno, vamos a ver cuánto vale la derivada de esta función. La derivada de esta función, si la calculamos por aquí, f prima de x es igual. Aquí tenemos un producto primero, que es la derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, seno de x, más el primero sin derivar, que es x, por el segundo derivar, derivado, que es el coseno de x. Ahora tenemos que sumarle la derivada del coseno, que es menos seno de x, y ahora restarle la derivada de x al cuadrado, que es menos 2x. Seno de x y menos seno de x se va, y aquí me queda que esto es igual... A x coseno de x menos 2x. Es decir, x por el coseno de x menos 2. ¿vale? Eso es lo que vale la derivada. Por aquí hemos llegado a la conclusión de que esa derivada se tiene que anular ¿eh? en algún punto de aquí, que está dentro del menos pi cero, ¿Vale? Pero esta ecuación... es 0, sí, solo sí, o bien un factor es 0, o bien esto es cero que esto no puede pasar. ¿Por qué no puede pasar esto? Porque el coseno solo puede estar entre menos 1 y 1, ¿vale? Nunca puede llegar a valer 2, esto no se puede anular. ¿Y x igual a 0 qué ocurre? x igual a 0 no está aquí. En definitiva, a lo que hemos llegado es que si supongo que existe otra raíz dentro de ese intervalo, y formo este otro intervalo con la que ya existía x 1 se cumplen todas las hipótesis del teorema de error y resulta que cumpliéndose todas las hipótesis del teorema de error el teorema de error no se cumple porque dentro del intervalo ¿eh? la derivada no se anula ¿de acuerdo? lo estamos viendo aquí esto es un absurdo el teorema de error es cierto lo hemos de, está demostrado y sabemos que se tiene que cumplir si de una suposición que es esta llegamos a un absurdo que es que no se cumple el teorema de Rolle, es que la suposición es falsa es decir, que no puede existir x2 perteneciente a menos pi 0 tal que f' de x2 sea igual a 0. ¿Vale? y por este lado sabemos que tenemos una raíz que la hemos demostrado por el teorema de Bolzano, y que no puede haber otra. Por el otro sitio estamos en lo mismo. ¿eh? Vamos a borrar aquí, pero es exactamente el mismo planteamiento. Lo voy a hacer por repetir un poco todo el planteamiento, pero es lo mismo. Es decir, tenemos el intervalo 0 pi. La función es continua aquí. En f de 0 es positiva, perdón... Y en f de pi es negativa. Es decir, que por el teorema de Bolzano sabemos que aquí hay una raíz. Existe una raíz, x sub 1, vamos a llamarle, tal que f de x sub 1 es igual a 0. Supongamos que pudiera existir otra, x sub 2, perteneciente al interior de este intervalo, 0 pi, tal que f de x sub 2 sea 0. Si eso es así, construimos el intervalo x1, x2, igual que antes, ¿eh? y sabemos que f es continuo aquí porque lo es en todo R y derivable en x1, x2, que ahora está dentro del intervalo 0, pi. ¿Vale? Se cumplen todas las hipótesis del teorema de error porque sería además que f de x2 es igual a 0, igual a f de x1. ¿Vale? porque las dos estamos diciendo que son raíces. Se cumplen entonces todas las hipótesis del teorema de Estaríamos en que debe existir un punto C en el interior del intervalo donde la derivada se anule. ¿vale? Ahora, vamos a borrar aquí, estamos en 0 pi. ¿vale? Pero la derivada estaríamos en lo mismo que antes. La derivada, que es esta, solo se anula si x es igual a cero... O en ningún sitio más porque coseno de x menos 2 no tiene una solución no tiene soluciones. ¿De acuerdo? Porque el coseno de x, ya hemos dicho, que solo puede estar entre menos 1 y 1. Pero 0, ¿eh? 0 no está dentro de este intervalo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el teorema de Rolle no se cumpliría. Y eso no puede pasar. Y eso se deriva de que hemos supuesto que existe un punto x sub 2... Ahí donde la derivada no la derivada no, no, donde la función se anula. Es decir, que como lo que hemos supuesto nos lleva a un absurdo, la conclusión es que no existe, que la suposición debe ser falsa x2 perteneciente a 0 pi tal que f de x2 se anula. Y hemos demostrado exactamente lo que nos pedía el ejercicio. En 0 pi existe una raíz, porque lo hemos visto por el teorema de Bolzano. En menos pi cero existe una raíz, lo demuestra el teorema de Bolzano. Y no puede existir otra en ninguno de los dos, porque eh, el teorema de Rolle nos lleva a esa incongruencia. de acuerdo Y exactamente se cumple lo que nos pedía el ejercicio, que tiene exactamente esta función dos raíces en el intervalo menos pi pi vale bueno recordar sé que es un planteamiento que las primeras veces que se ve no es sencillo la reducción al absurdo supongo algo en este caso que es que existe una raíz diferente donde la función eh, se anula y eso nos lleva a que no se cumple el teorema de error de acuerdo y eso no puede ser. Como esto es un absurdo quiere decir que la hipótesis de partida es falsa y no puede existir otra raíz dentro de un intervalo determinado. Eso es lo que hemos visto en estos dos ejercicios. Espero que estos ejercicios sean de ayuda, que sé que son de los que más cuesta de comprender, no por el álgebra del problema y por calcular derivadas y más que son sencillos, pero sí por su planteamiento que... Se tarda un poquito en asimilar el planteamiento de la reducción al absurdo. Bueno, eh, os doy las gracias y os mando un saludo a todos.